Yeah, con notoria exhibición se paseaban por la vida haciendo gala de su chispa y su oratoria. Bastaba con una mirada y se entendían, sabían las jugadas de memoria. Uno de ellos se hizo mago y hacía trucos a las chicas El otro las miraba y las sacaba una sonrisa Y es que pocas resistían al encanto, encanto Que este dúo desprendía mientras tanto Hasta que un día el alcohol y un local Apareció en sus vidas y todos los viernes La misma historia, rap litros Improvisando hasta las tantas Los colegas les decían que cansaban Así que esperaban a que se fuese la gente Y se quedaban rapeando y se cogían el siguiente Pasó el tiempo y se llevó la los granos, pero, pero no la convicción de que el rap era para siempre. Pasó el tiempo para estos chavales. Yeah. Los fines en la vaca todas las, tardes, todas las tardes. Del local iban a Río con los litros dando el cante entre freeze y cachis. Noches memorables entre buses y trenes esperaban. Esperaba. Para la fiesta de pueblo más alejada. El vino servido y las chicas preparadas, puro marketing. Con su labia de alto standing, yeah. como en el arenal de camping. Con el suelo inundado y las ganas de salir, nadie se las quitaba, en fin. Ni una semana sin dormir servía de nada. Vinieron las rayadas por las pavas, que no valían la pena, las semanas se pasaban. Y normal si con ellos se bastaban a pesar De todos esos labios se que quedaban por besar Mujeres y tinto hasta el punto Que no ligaban por gusto sino por echar el rato Y que bien se lo pasaban juntos Fingiendo acentos Cada día uno distinto Dando brincos por el centro delante de la local Pues resultó ilegal litrar fuera del local Que perdieron buscando sitios para litrar Conocían cada puto callejón de la ciudad Daba igual los estudios, el trabajo, las anginas o el fútbol siempre salían. Poco a poco se curtían más de lo que debían, quizás. Rapeando por las calles de España o el alberi con stream de parejas en batallas. Madrid, Salamanca, Valencia, Gijón son algunos de los sitios por los que pasó el ciclón. Los años pasaban y se notaban y van de copa en copa, de bar en bar, con la novia en el altar. Y le dijo que no Remedios contra eso, puro ron, señor Montados en una rueda giratoria Con 21, un verano negro para la historia De viernes a jueves, con salida obligatoria Se burlaban de todo como Zodiac Y ahora odian los sitios donde van Contradicción o realidad, no les importa si es que la rutina al final siempre es la misma, por lo visto les salpica el día de la marmota. Ya se les complica hasta salir de tranquis. Una cervia acaba en 20, como siempre. Como siempre. Ni trabajo, ni la última y nos vamos. me fatale, eh, cuando salen, prepararse a lo que viene. A lo que viene. Yeah. Eh, ¿Nos vamos a tomar algo ahora o qué? Venga, pero solo una, ¿eh? ¿Solo una? Sí, sí. Para conocer a sus pavos, tío. Sí, ya la ves. Para conocer a sus pedazos de famoso, He <laughs>